Ahí está. Genial, ahí, me, ahí comenzamos a grabar. Vamos, vamos a hablar un poquito de Tracker. ¿Me, me escuchas bien? Sí, Bien, genial. Uh, tracker es la, una parte bastante complicada, por lo que hoy vamos a dar una breve introducción a lo que es eh, este programa. Y vamos a hacer un par de ejercicios. Por favor, si sí, hagan preguntas, comenten y al final vamos a intentar... Uh, hablarlas pero por lo general que sepan que esto va a ser muy muy por encima y así si quisiesen uh, aprender más de tracker vamos a tener uh, vamos a tener que tener otra academia más que nada uh, la última vez que hicimos una academia de tracker específicamente usamos cinco días para hacerlo por lo que va a ser muy difícil reducir todo eso a una hora pero vamos a hacer lo posible para darles aunque sea lo suficiente para que puedan comenzar a investigar que ¿Okay? Bueno, obviamente lo primero que tenemos que hacer es hablar de qué es Tracker. Y Tracker lo que es, es una aplicación estándar dentro de dhs 2 no tienen que instalarla. Uh, y es uh, un registro de datos individuales y longitudinales. Recuerden, hablamos de datos agregados, cuántas personas recibieron una vacuna en este día. Uh, luego hablamos de eventos, donde se registra que una persona recibió una vacuna. Pero en Tracker lo que se hace es que se registra es el, eh, que una persona recibió una vacuna y luego que recibió otra y luego que recibió otra y todos esos eventos están asociados a una persona. Uh, se utilizan obviamente para recopilar datos de una entidad a través del tiempo y normalmente hablamos de personas porque este es el ámbito de salud pero no puede por qué ser una persona, pueden ser otras cosas eh, tiene eh, soporte desde decisiones y lógica y los datos recopilados en tracker pueden utilizarse para crear indicadores y visualizaciones un poco más complejas de las que hemos visto en esta semana no vamos a ver analíticas basadas en, en programas de tracker ¿Cuál es la diferencia entre tracker de, y eventos? pues como ven aquí en este pequeño dibujo que he intentado hacer, un evento es un evento en particular y está completamente eh, desconectado del siguiente, y del siguiente, y del siguiente. No hay manera de saber si este evento y este evento son la misma persona, por ejemplo. Mientras que en Tracker, cada evento está conectado a una entidad que puede, a la que se le está haciendo seguimiento a través del tiempo. ¿Okay? Tracker ahora mismo se está utilizando en más de 85 países, hay unos cuantos en América Latina que están faltando, por ejemplo, ahora mismo se está utilizando en Brasil para reportar efectos adversos, uh, está utilizando también en Surinam para registro de vacunación, y bueno, hay unos cuantos países que lo, que lo van a comenzar a usar en América Latina, pero eh, es una de las aplicaciones más utilizadas de nuestro sistema. ¿Qué funcionalidad hay dentro de Tracker? Bueno, pues está se puede utilizar como un registro de personas, se puede cargar de antemano un montón de gente, y ahí tenemos los, todos los datos de las personas, obviamente la entrada de los datos, hay reglas de programa que hay que configurarlas para especificar, por ejemplo, si una persona está entrando los datos de una manera equivocada, o si, por ejemplo, uno quisiese hacer cambios en el flujo de trabajo para mejorar cómo se hace, pues, pues se utilizan las reglas de programa. Alertas, errores, se pueden hacer relaciones entre distintas personas, por ejemplo, o entre distintos elementos. Esto se utilizaba, por ejemplo, en la cuando estábamos eh, trazando contactos en COVID. O sea, se se registraba un contacto y se hacía una relación con otra persona. Se puede enrolar una persona en múltiples programas. Alguien puede estar registrado en un programa de VIH y en un programa de tuberculosis y así los datos de la persona podrían ser compartidos entre los programas. Tienen reportes que ya vienen Prehechos, listas personalizadas, una pista de auditoría y se pueden utilizar los formularios estándar o un per formulario personalizado a través de HTML. ¿Okay? Muy bien. Importante que Tracker también puede utilizarse en Android, ¿verdad? Eh, no lo vamos a mostrar hoy, pero que sepan que esto es totalmente posible. Se puede, eh, se, la, la entrada de datos es igual a la que es en la web, y eh, permite datos de, eh, entrar datos sin conexión a internet. Da un poquito más de flexibilidad en la presentación, pero importante que no funcionan los formularios personalizados. ¿Okay? Ahora... ¿A qué es lo que le vamos a estar dando seguimiento? Y esto es una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta. ¿A qué se le está dando seguimiento? Vamos a hablar de dos cosas. Primero vamos a hablar de entidades. Una entidad es una definición que le damos a algo para registrar una instancia. Como por ejemplo lo que es este molde de las galletas. ¿Verdad? Ese molde nos, nos, muestra, eh, nos muestra una forma pero cuando lo estamos utilizando en la masa, lo que queda no es la entidad, sino una versión de esa entidad. Y eso es lo que decimos que es una instancia de la entidad. Una instancia de entidad es a lo que vamos a estar siguiendo. ¿Ok? Y por si eso no les quedó muy claro, he hecho un pequeño diagrama aquí, para darles una idea. Esto aquí es un ejemplo de cómo funcionaría de manera esquemática, más o menos, un programa de Tracker. Y obviamente que voy a mostrarles algunos ejemplos para que, para que esto no sea tan abstracto. Voy poner en pantalla completa, para, por si les queda muy pequeño. Ahí está. Haciendo de cuenta que estamos hablando de una persona en este programa, tenemos primero tenemos lo que llama la instancia de la entidad seguida, o la Tracked Entity Instance, state como se le dice en inglés. ¿Verdad? que eso sería lo que determina qué es lo que estamos siguiendo. ¿verdad? Uh, esa entidad tiene atributos que son compartidos y que son parte de ella. Por ejemplo, el nombre, la fecha de nacimiento, esas son cosas que son compartidas y que se puede, son parte de, del perfil de la persona. Digamos. Pero luego también una, un, esta persona puede tener otros atributos que no cambiarían en el tiempo, como pueden ser su nacionalidad, o puede ser uh, su grupo étnico, o puede ser su profesión, su, su estado civil, por ejemplo. Ese tipo de atributos pueden ser o no compartidos y pueden ser parte o de un programa o de otro. ¿verdad? Por ejemplo, uh, si una persona... La orientación sexual de una persona quizás no sea algo que sea relevante tener el perfil y que sea visible para, para todo el mundo, pero puede ser muy relevante, por ejemplo, para un programa de seguimiento de VIH. Entonces, eh, hay atributos que son relativos al programa y hay otros atributos que son relativos a la persona. ¿verdad? Luego, dentro de un programa, pueden haber varios eventos. Por ejemplo, en el programa 1 tiene un evento, que es un evento repetible... ¿Qué quiere decir esto? Que es un evento que tiene los mismos elementos de datos, uy, perdón, pero que va a pasar varias veces. Por ejemplo, lo, podría ser esto: un, una etapa de vacunación, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va a ser siempre igual, siempre los mismos elementos de datos, y luego uno puede compararlos a través del tiempo. También puede ver. Una segunda etapa que no sea repetible o una combinación de ambas. Bueno, hablamos normalmente de seguir personas porque por lo general DHS se usa para salud, pero se puede seguir también casos, por ejemplo, en un caso de malaria en vez de una persona. Se puede seguir un foco, en el caso de malaria, una, una zona geográfica donde se ha encontrado malaria y que se hay que ir y verificar, hay mosquitos, no, larvas, etc eso es algo que se puede hacer seguimiento, un pozo de agua, hay que verificar el estado del agua, hay que ir todos los meses a ver, medir la pureza, equipos, una máquina, un coche, una ambulancia, hay que hacerle el seguimiento, hay que ir a la ambulancia, hay que ver que esté todo en orden, cambiarle el aceite, y se registra ahí. A esta ambulancia se le cambió el aceite en este día, al mes que viene se hace otro evento, y todo queda conectado a la misma ambulancia. Se está utilizando también para seguir árboles, muestras de sangre, vamos, un poquito de todo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a salir de aquí. Les voy a mostrar algún ejemplo de lo que podrían ser uh, programas de Tracker. ¿Okay? Uh, vamos a ver. Aquí les estoy mostrando. Para entrar a Tracker, bueno, vamos a salir de aquí. Vamos a ir directamente al, al tablero. Uh -huh. Este es un ejemplo de lo que es un, uh, un registro de vacunación, para, es un prototipo para Guinea Ecuatorial, donde se ven todos estos datos, que son uh, obviamente ficticios. Y voy a ir aquí, y voy a ir a lo que se llama la app de captura de rastreador. ¿verdad? Y este es un nombre que, que <ríe> estamos un poquito... Es una traducción un poco antigua, pero bueno, es lo, es lo que hay por ahora. Aquí dentro de... Esto es un programa de tracker, el programa de vacunación. Tenemos ahí, como todos los otros, en la ordenadora iniciativa a la izquierda, aquí se selecciona el programa, y luego tenemos aquí una lista de distintos clientes, ¿verdad? En este caso le hemos puesto una, una lista de trabajo que es personalizada, clientes con visita programada, clientes con una dosis vacuna atrasada, clientes completados y todos los clientes, ¿verdad? Vamos a entrar a esta persona, y como ven que aquí esta persona tiene un perfil, que se puede editar, ¿verdad? Tiene su información, su nombre, su apellido, uh, códigos de identificación, nacionalidad, etc. Lo que vamos a hacer es que vamos a dar una vacuna, seleccionamos la dosis el día en se administra la dosis, nos pregunta primero si tiene condiciones subyacentes, si le doy que sí, me, la lógica me muestra las opciones correspondientes, si le doy que no, las quita. Y este es uno de los ejemplos más sencillos y más normales de tracker, que es un registro de vacunación. verdad que estaba con COVID los últimos días, no. Vacunas administradas, si le digo moderna, me selecciona la marca del fabricante, le digo el número de lote, la fecha de caducidad. La dosis. Me, automáticamente me indica una, una idea para la fecha de la segunda dosis. Vamos a cambiarle para hacer que no se la digo antes. Pregunta si ha tenido alguna reacción adversa después de la conexión. Le puedo decir que no. Pongo el número de identificador y la completamos. Y como ven, ahí puedo rellenar la siguiente dosis, la puedo poner más adelante, por ejemplo, para este día la guardo, y ahí ya me aparece que esta persona tiene una, una, una planeada, ah perdón, la puse en febrero, eso ya pasó, le pasado, entonces habría que reprogramarla, la ponemos para, para abril, por ejemplo, y ahí me aparece programada para el futuro, también me permite guardar notas, aparte de lo que está aquí en el registro, Y si uno quisiera, también puede agregar otro tipo de complementos, como por ejemplo mensajería, donde uno puede mandar mensajes de SMS o correo electrónico, verdad dependiendo de la persona. Y también en, dentro del mismo programa, uno puede utilizar, puede tener otras secciones donde uno registra otras cosas. Por ejemplo, aquí... Tiene, aparte de la sección de vacunación, otra sección donde se registran los eventos adversos. ¿Ok? Ese es un ejemplo de programa. Uh, otro ejemplo que les podría mostrar, quizás si quisieran, es... Esto es una instancia que de hecho... Vamos a salir. Si ven cuál es, esta es una instancia de demo para el COVID-19. Que si quisieran probarla luego, la pueden hacer directamente. Y lo voy a poner aquí. Precisamente, como dice Rolando ahí en el chat, la dosis de la vacuna podría ser un evento, sí e incluso podría hacerse como un evento sin hacerlo con el programa de seguimiento, con tracker, ¿verdad? Pero cuando lo hace solamente como un evento, sin estar conectado a una persona, pues uno registra, es difícil saber si la persona ya recibe la segunda dosis, etc al tener una, un perfil de persona, una entidad seguida, eh, se puede hacer dosis 1, dosis 2, dosis 3, y cualquier otro evento relacionado a la vacunación se podría configurar dentro del programa. Esta es, es una instancia de COVID. Si quieren pueden entrar con una de esas demos. Ahora voy a entrar con, con la mía nada más. Más que nada porque hay, un par de, hay una función que está aquí que les quería mostrar. Vamos a entrar a Tracker que es la función de relaciones que a mucha gente lo, le, le parece interesante. Este, perdón que está en inglés, pero vamos a... Lo puedo hmm. ah, es puedo, puedo, puedo, puedo puedo en español, que no es perfecto, pero... Luego pues, bueno. aquí tenemos lo que no les mostré. Esta es la, la lista de trabajo, no... El, la lista original, ¿verdad? Recuerden que en la otra tenía unas opciones configuradas. Esta es como se ve normalmente, pero uno puede elegir cuáles elementos van a ser visibles. ¿verdad? Y también uno puede filtrarla desde aquí. Por ejemplo, todos los usuarios que son de sexo femenino, por ejemplo. Etcétera. País de nacimiento, apellido, todo se puede filtrar. O también se puede hacer directamente una búsqueda. Si busco... Juan, Rodríguez, no aparece nadie, entonces hay que, pues se puede ir al registro. A ver... Ah, no estoy, no, estoy, no hay ninguna en mi lista. Vamos a ver, por ejemplo... Cristina, ahí está. Ahí, porque aparecen todas las... Cristina, Chilistina y toda, toda, toda, toda, todas las posibles. Si aparecen cosas que son parecidas uno a otro nos pueden marcar también como posible duplicado. Okay. Si no, vamos a registrar toda una persona acá, creo vamos a ir a la lista nomás, vamos a abrir a alguien. Y lo que quisiera mostrarles ahora, bueno, este es un programa de seguimiento de COVID, de manejo de casos, ¿verdad? Lo que quería mostrarles es una relac las relaciones, cómo se le pueden agregar relaciones, pero no me está dejando, así que quizás lo vamos a hacer en otro momento. Ok, vamos a hacerlo, lo hacemos en otro momento. Uh, bueno, como ven, seguramente ya están pensando algunos de ustedes cómo podría usar esto para mi dominio, ¿verdad? Uh, yo diría que, que hay, hay muchísimas opciones en las que, se, las que se podría usar Tracker. Obviamente lo más importante es planearlo bien, saber qué es lo que se está siguiendo y obviamente tener un buen plan de implementación. Eh, importante contarles que tenemos una nueva app para Tracker que se llama, que, que se llama Capture. Oh, voy a poner aquí. Y lo que podrían hacer si quisieran probarla es ir aquí. No está... No está publicada todavía, y la primera versión, yo diría que mejor, mejor no, no utilizarla, pero como ven, Tracker es una app un poco viejita ya, entonces siempre vamos a irla renovando. Uh, si quieren probar, esto aquí es una lista oficial de, de, de, los, de los últimos tres o cuatro versiones, y pueden venir, por ejemplo, a 238, entrar, y ahí tienen el password y todo ahí en la página. Y si quieren pueden ver la versión nueva de Tracker, que es la misma en la que se hacen los eventos, pero que da soporte a Tracker. Y bueno, es un poquito más fácil de usar para los usuarios, o sea que estamos muy, muy contentos con eso. Yo creo que va a salir muy bien. No voy a hablar mucho de ella, porque vamos yo no la he usado más que para hacer pruebas, la versión nueva. Pero como ven, ya se ve mucho mejor. Se ve más parecida a como se vería en la, en la aplicación de Android, ¿verdad? Y, y bueno, y yo creo que, que valdría la pena probarlo un poquito Si quieren, si están pensando más que nada para hacer algo en lo futuro Se vería más, más o menos así Pero lo que es la configuración y la adaptación de, del paquete en, en lo que les voy a mostrar ahora, va a ser más o menos lo mismo ¿Okay? Bien Ahora les voy a contar un poquito de la tarea que les voy a dar hoy Ok y, y no se me asunten que, que no es tan, tan difícil como, como quizás se lo crean, pero sí va a requerir eh, bastante atención. Uh, como les dije, no voy a esperar que hagan un programa completo gigantesco con todas estas cosas. Este es un programa muy, muy sencillo, uh, pero, pero hay, que, hay, que, hay que tener cuidado. Lo que quiero que hagan es que creen un programa sencillo de tracker para seguir el peso de un bebé a través del tiempo. ¿Ok? O sea, que van a tener que seguir a una entidad llamada persona. Y, y el programa, la, esta, esta entidad persona, debe contener los siguientes atributos. El nombre. Los apellidos. La fecha de nacimiento. Y el sexo de la persona. Importante que el valor de del sexo debe ser eh, un set de opciones, masculino femenino, o femenino, como, como lo vean, y que la fecha de nacimiento debe ser pues, una fecha. ¿verdad? En cuanto a los eventos, deberá tener al menos una etapa repetible, que se llame medición de peso o algo similar, y al menos un elemento de datos que capture el peso del infante en gramos y, muy importante, que esto solamente esté compartido con tu usuario y con tu unidad organizativa. ¿Ok? Antes de mostrar... Y lo que voy a hacer es que voy a... A medida que voy a, voy a hacer el ejercicio yo mismo, y a medida que voy haciendo el ejercicio, voy a ir explicando lo que son las diferentes opciones de cómo configurar un programa muy sencillo dentro de Tracker. ¿Ok? Voy a mirar primero. A ver si hay alguna pregunta específica. Uh, Diego nos pregunta. Si las versiones en web son diferentes. En relación a las versiones de la app. Uh, sí. Son, son distintas. En la app estamos. Uh, en la app estamos. Uh, como dices. La app de Android está en 1.31. Y la app de la web. Eh, o sea. La, la plataforma. Eh, está en 2.37 ahora y, y la siguiente va a ser 2.38 okay. eh, este ejercicio lo vamos a hacer en, la, en, la, en el mismo servidor que están utilizando es config okay. y yo creo que vamos a ello si sí, eso solo, para, te... solo para aclararle a los compañeros que el servidor de config pues ya lo Digamos, ah, cierto. Encontramos el error, exacto. Ayer vieron que después de que creamos el indicador no podíamos capturar la información. Esto era porque efectivamente había un problema con las unidades organizativas. Algunos de los compañeros eh, en la parte de, de código, por ejemplo, han escrito información eh, muy grande con caracteres especiales y esto, entonces, pues digamos que el sistema sí puede ser. Un, estamos revisando si es un bug del sistema como estamos usando una de las últimas versiones eh, si realmente pues podemos replicar esto y, y reportarlo como, como un bug del sistema ¿no? eh, pero si sí, ya lo corregimos y ya deben poder eh, hacer el ejercicio y capturar la, la información Genial, gracias Marco pues sí eh, cada vez que se encuentra algo que es un bug, utilizamos una plataforma que se llama Jira y se pueden, pueden comentar, nosotros cada vez que encontramos algo que algún usuario nos reporta algo, obviamente lo, lo reportamos. Pero obviamente, si alguno de ustedes lo, lo encuentra, por favor, o lo ponen en la comunidad y los ayudamos nosotros, o lo reportan directamente en, eh, en, en nuestro Jira. ¿Okay? Ahora, vamos a intentar hacer la tarea. Eh, lo que les cuento es que en, la, en, la, la, en las diapositivas he puesto un poquito paso por paso cómo se crearía un programa en general, verdad y con algunas explicaciones. No voy a seguir esto, sino que simplemente lo voy a mostrar directamente en el programa. Pero así les queda por si uh, por si, si les queda alguna pregunta o quisieran verlo cuando más adelante, ¿verdad? Ahora, vamos a la plataforma. Y lo que vamos a hacer es, vamos a venir aquí y vamos a abrir el app de mantenimiento, ¿verdad? Vieja y querida app de mantenimiento. Vamos a lo que es. Un programa. Y aquí es el mismo sitio donde ustedes crearon los programas de eventos. ¿no? Pero lo que vamos a hacer esta vez es que vamos aquí. Y vamos a decir un programa de tracker en vez de un programa de eventos. Y como ven, es casi igual, pero tiene algunas diferencias. ¿no? En la primera pantalla, lo que vemos aquí son los detalles del programa. ¿Ok? En este caso voy a poner mis iniciales. Soy Rossi, Y voy a llamar al programa medición de, de peso. No me molesta mucho si quieren poner algo mejor. Esto es sí, totalmente un ejercicio teórico. Que seguramente si lo ve un pediatra me va, me va a gritar un poco. Así que no se estresen mucho. Luego el nombre corto. El código lo voy a dejar en blanco. Pero normalmente eso es útil para... Para cuando se están haciendo operaciones un poco más complicadas. Aquí se le puede seleccionar un color. Que va a ayudar a diferenciarlo de otros programas. Se puede seleccionar un icono también. Hay un montón de versiones distintas. Voy a poner ahí un bebito. Creo que es un bebito eso. Puede ser un bebé o puede ser un helado. No estoy seguro. Vamos a ponerlo ahí. Aquí se describe. El programa para medir el peso de bebés. Okay. La versión se va actualizando cada vez que se van haciendo cambios. Si quieren pueden ponerlos y comenzar. Y aquí es, donde, aquí es donde viene lo importante. Todo lo que tiene un asterisco obviamente es necesario. Uh, y aquí, si en este caso ya les he preconfigurado una, una entidad a seguir, que es la persona, entonces lo que hacemos es que simplemente la seleccionamos. Se puede también, obviamente, ustedes configurar su propia entidad de seguimiento, pero yo creo que eso es, está fuera de esta cadena. Y lo que pueden hacer es simplemente seleccionar que van a estar siguiendo una persona. Luego la combinación de categorías también es algo un poco, un poco avanzado, que, que, que la vamos a saltar, pero es similar a lo que vimos en la versión anterior, se pueden crear categorías combinatorias. También. Luego aquí, como ven, algunas cosas no están del todo en, en español, ¿verdad? Lo que nos pregunta esto es si vamos a mostrar en la primera página una lista. ¿Lista de qué? Pueden decir. Pues una lista de todas, en este caso, las personas que han sido registradas en el programa. Vamos a dar que sí. También nos da la opción de que el primer evento aparezca en la página del registro. En este caso yo la voy a hacer, no lo voy a poner, pero en, en muchos casos puede ser útil. Nivel de acceso, esto es la, esto lo que nos permite es ver cómo funcionaría acceder a este tipo de programa. Abierto quiere decir que una persona podría acceder a los datos del programa, aunque no tenga acceso a esa eh, unidad organizativa. Auditado quiere decir que, que puede acceder, pero que hay que... Que van a aparecer exactamente quién lo, lo, lo ha hecho y por qué y todo eso. Protegido quiere decir que antes que una persona acceda a un registro que no esté dentro de su propia unidad organizativa, tiene que escribir un motivo por el cual ha accedido a ese registro. Y cerrado quiere decir que solamente las personas que tienen acceso a esa unidad organizativa van a poder acceder al programa. ¿Okay? Vamos a dejar abierto porque en este caso no, no es necesario, pero da igual cuál elijan para el ejercicio. Uh, pero eso es más que nada, dependiendo un poco del programa, ¿verdad? Si, si, el, si el programa tiene datos muy, muy confidenciales, quizá no valga la pena darle acceso a otras personas. Uh, pero si es más o menos, pues quizá se puede dejar abierto, pero que tengan que especificar por qué lo están haciendo. Un poquito menos de seguridad es que está abierto y lo pueden acceder, pero se registra exactamente quién lo ha hecho y por qué. Y abierto del todo es pues simplemente que cualquiera puede acceder a registro sin importar la universidad, unidad organizativa a la que pertene. ¿ok? Esto quiere, uh, esto quiere decir que qué pasa cuando se han completado un evento y cuando se puede dejar de, de editar... Distintos tipos de periodos para eso en vez de días Y el min, número mínimo de atributos para buscar Quiere decir que, por ejemplo si, si le pongo uno Puedo buscar simplemente con mi nombre Enso Y todos los Enso me aparecen Pero si le pongo dos Si le pongo solamente Enso Me va a decir, no tienes que buscar por lo menos dos atributos Ya sea nombre y y fecha de nacimiento, por ejemplo. O nombre y apellido. ¿verdad? Eh, y ahí le voy a poner dos Y aquí nos dice el máximo número de, entidad, de entidades que va a retornar, que nos va a dar en la búsqueda. Eso es más que nada para que no me aparezcan. Si uno busca Juan y le apare, y y aparezcan 4 millones de resultados, verdad entonces nos da 50 y así por lo menos reduce un poco la cantidad de, de personas que aparecen en la lista cuando uno está buscando. Okay. Esa es la primera página, más o menos. Como le dije, no, voy, no vamos a ir en mucho detalle en cada, lo, en cada uno de los pasos. Pero más o menos con esto es, eh, ya, ya pueden tener comenzado su programa. ¿verdad? Luego viene lo que son los detalles del de perfil de la persona. Enrollment details en, en inglés. ¿verdad? Las primeras cuatro nos dicen... Primero, si, vamos, si, si es permitido tener eh, fechas de, de registro en el futuro. Puede ser que, que en algunos casos sea necesario, en otros no. Y si se pueden tener fechas de incidente en el futuro. ¿Okay? Luego nos pregunta si se puede enrolar en este programa solamente una vez o varias veces. Por ejemplo, hay algunos programas en los que tiene sentido enrolarse varias veces, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, algunas enfermedades en las que uno puede tener varias veces en la vida. ¿verdad? Uh, pero es como estamos midiendo el peso de un bebé. Ese bebé va a nacer una sola vez. Así que vamos a dejarlo que solamente tenga una vez. ¿Okay? Luego nos permite mostrar también una segunda fecha, aparte de la fecha de inscripción. Que sería la fecha de incidente. Eso puede ser, por ejemplo, que... Si uno quisiese tener otra fecha que sea específica y que sea a nivel de sistema, ¿verdad? se le puede poner y se le puede cambiar el nombre. ¿verdad? En este caso no es necesario. Y la fecha de inscripción la voy a poner fecha de registro en el sistema. También quizá podría poner aquí fecha de nacimiento o fecha en la que la persona fue de, recibió su resultado del primer test de VIH. Uno puede poner lo que uno quiera aquí. ¿Verdad? Todo depende de, de, del uso de caso. del de, ¿Verdad? Aquí, cuando habla de un feature, el feature estamos hablando de, de, de lo que es la geografía. ¿verdad? Y aquí nos deja que el programa, o sea, la, la entidad, puede tener asociado tanto un punto en un mapa, o un polígono. Le voy a poner un punto más que nada para mostrarles cómo, cómo es. Pero en este caso, en este programa, no, no sería necesario. También se pueden agregar programas relacionados que nos ayuden un poquito la parte de relaciones. ¿Ok? Más o menos ahí vamos. Entonces ya tuvimos los detalles del programa. Luego hemos configurado los detalles de la inscripción. Y ahora vamos a mirar lo que son los atributos. Y en este caso, atributos es como si fueran elementos de datos. ¿Ok? Pero no lo son Atributos son como elementos de datos Pero es que son asociados a, una, a la entidad en sí ¿Verdad? Eh, por ejemplo Mi nombre es Enzo 99,9% que esto no va a cambiar Entonces el atributo En mi caso sería el nombre ¿Verdad? Lo que voy a hacer ahora Es que voy a guardar Y voy a crear unos atributos para esto Para que puedan ver Okay. Los atributos son no tienen temporalidad, o sea, tienen mínima temporalidad. Y la idea es que sean más, más que nada cosas que sean estables. Por ejemplo, yo diría que si una, persona, eh, si una persona está embarazada o no, no debería ser un atributo. Porque dentro de nueve meses ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya ha cambiado eso. ¿verdad? Pero por ejemplo la fecha de nacimiento, esa va a ser la misma para siempre, entonces es un candidato uh, a que sea un atributo ¿verdad? ahí quedó mi programa y ahora vamos a hacer algunos atributos ¿verdad? Uh, vamos al app de mantenimiento y los atributos están aquí ok y como ven, esto es muy parecido a los elementos de datos, ¿verdad? Uh, vamos a hacer aquí, le damos al. No sé si lo vieron, lo hice un poquito rápido. Le damos aquí el símbolo de más para crear uno nuevo. Y vamos a crear los atributos para, esta, para, para este programa. Para mis iniciales, er, nombres, nombres. Es. nombre de formato sería lo que, lo que aparecería en el formulario descripción luego en este caso no tiene un de opciones así que el tipo de valor va a ser texto tipo ¿Sí? ¿Sí de obligación le voy a poner ninguno y aquí podemos elegir, hay unas cosas que son un poquito distintas a los elementos de datos. Si le, puedo, si le doy Unique, que sea único, a mí me permite que sea, si alguien más se llama Enzo, por ejemplo, que no se lo deje ingresar. Lo puedo, yo puedo hacer algo único en el sistema completamente, o solo en la unidad organizativa, ¿verdad? Um, si, si, si configuro la inscripción puedo hacerlo también confidencial. No vamos a hablar de eso ahora mismo. O sea, esto tiene que ver con, con la búsqueda y con, y con cuando se está hablando de muchos programas. ¿verdad? Y también tenemos la opción de agregarle leyendas. ¿verdad? Ahora lo vamos a dejar así. Nombres. Guarda. Voy a hacer uno nuevo. R, apellidos. R, apellidos. Este también es un valor de texto. Voy tipo de agregación. No es único. Nada de esto. Y ya está. Lo guardamos. Luego, ¿qué más había que ponerle? Pues fecha de nacimiento, ¿verdad? Entonces voy a poner ER, fecha de nacimiento. El nombre del formato. Okay. El tipo de valor va a ser la fecha. Tenemos también un tipo de valor que se llama edad. Que les podemos poner también, si quieren. Y lo que hace es que ponemos, vamos a ponerlo como edad. Age. Y lo vamos a guardar. Luego tenemos apellidos, fecha de asiento, nombre. Y ahí nos hace falta el sexo. ¿Verdad? Vamos a ver. Sexo. R. Sexo. aquí sí vamos a tener que hacer un set de opciones. Que ustedes ya lo vieron el otro día. Vamos a hacer, vamos a hacer uno nuevo. No sé si vieron. Por, por si lo hice muy rápido. Le di clic aquí. Agregar nuevo. Y me llevó automáticamente a crear un nuevo set de opciones. Tipo de valor. Texto. Y ahí lo tenemos. Lo guardamos. Y le vamos a añadir las opciones: masculino, ah, mayúscula, qué feo. Ahí está, Me voy a poner desconocido, quizá. Entonces ya tengo un set de opciones. Vuelvo aquí, agregar, no, perdón, vuelvo aquí a mi elemento y busco r Hmm. Ah, okay. hay que darle a este botoncito para, para que actualice que vence el nuevo y ahora sí, ahí está er6 okay. ah, me olvidé de poner la agregación Entonces ya tenemos nombres, apellidos, fecha de nacimiento y sexo. Voy a agregar uno más para tener, para que, para que vean nada más que esto es una opción, uh, documento de identidad. Uh, Ese sí lo voy a poner como único Para mi unidad no, Tendría que ser para todo el sistema Y eso, eso quiere decir que hay otra persona Con ese mismo documento de identidad El sistema va a decir, epa, ¿qué pasó aquí? No puede haber dos iguales Entonces ahí tendría que verificarlo Ahora, también podría ser que él sea generado automáticamente con un patrón. Por ejemplo, lo pongo así y me autogenera números, por ejemplo. Uh, y hay un montón de otras cosas que pueden hacer, no lo vamos a ver ahora, pero eso también podría ser. ¿Okay? Y eso a veces se utiliza para, para que tenga cada uno su, su código autoasignado, que sea aparte, del de documento de identidad en casos de, por ejemplo, que, que, que no hayan documentos de identidad, ¿verdad? Entonces, ahora ya tenemos... ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Ah, el tipo de valor, por supuesto. Vamos a ponerle que sean números solamente. Okay. Ahí lo guardamos. Genial. Ahora, si le doy R, ya tenemos... Una buena cantidad de atributos que se podrían utilizar para este programa. Vamos de nuevo a programa. Ahí estamos. Y busco ahí mi programa de medición de peso. Y voy a ir a la solapa número 3 de atributos. Entonces, esto sería más o menos como ustedes ya lo han hecho en los eventos, ¿verdad? R y aparece. Apellidos, número de identidad, fecha de nacimiento, nombres y sexo. Y los vamos a poner todos ahí. Ahora, uh, lo ideal es ordenarlos aquí. Entonces, le dan clic encima de esto y lo ordenan. Nombres, apellido, fecha de nacimiento, sexo y documento de identidad. Y ya tienen todos los elementos en orden. Si bajamos un poquito, ven ahí que ahí está, aparecen de vuelta esos elementos, ¿verdad? Y aquí tenemos algunas opciones. Esta que dice Displaying List, o mostrar en la lista, nos permite que aparezcan como dimensiones para buscar en las listas que les mostré al comienzo. ¿Se acuerdan? Vamos a ir a Tracker para que lo vean. Mm. Yo ya hice un, una versión de este programa, que la hice antes de la, antes de la, de la academia. Aquí en la lista aparecería... Bueno, ay, no, no, no he registrado gente todavía. Pero entonces si lo aparezco ahí, me aparecen todos en la lista. Pero por ejemplo, voy a decir que el documento de identidad no aparezca en esa lista. De entrada. Que lo tengan que buscar, se lo quiero. Luego aparece si son obligatorios o no. Voy a poner que el nombre, apellidos y fecha de nacimiento son obligatorios. Por ejemplo. Y luego no aparece que si son buscables o no. Searchable. Se pueden buscar o no. ¿Verdad? Como ven, el documento de identidad está automáticamente marcado como que se debe, puede buscar. ¿Verdad? Y eso es porque es único. Si no fuese único, no aparecería así. Vamos a poner que sí se puede buscar por todos estos elementos y luego aquí debajo como ven dice crear forma de registro, lamentablemente eso no está funcionando actualmente o bueno vamos vamos a dejarlo de lado por ahora digamos, pero ahí podría uno eh, hacer cambiar un poquito cómo sería la parte visual del registro de la persona ok muy bien ahora vamos a ver la siguiente parte Quizá pase, hago un par, de, un par de minutos de pausa a ver si hay alguna pregunta específica de lo que ya he hablado, Juan, ¿no? Es? ¿No? ¿Todo ¿No, en no orden? tenemos todavía. Genial. Entonces seguimos adelante. Luego aquí tenemos lo que es la parte de las etapas del programa. Las etapas del programa vendría a ser la parte de los eventos. ¿verdad? Y aquí habría que agregarles. Uno puede agregarle... Cuántas etapas uno quiera. Uh, he visto algunos que tienen como. 15 etapas. No, pero todo depende obviamente. De lo que uno vaya a hacer. En este caso. Solo quiero una. Así que vamos a darle aquí debajo. Al. Signo de más. Y eso nos va a permitir crear una nueva etapa. Y una etapa es casi igual a un evento. Dijimos primero el nombre de la etapa. Le vamos a dar. A visita de medición, por ejemplo. Nada más, podemos elegir el color. Vamos a dar un rosadito ahí y vamos a dar un icono que puede ser. ¿Qué icono le podemos dar? Ah, no hay una balanza, así que vamos a mirar un poquito a ver. Mm, buscar otro bebé un poquito más pesado. Ah, mira, una balanza. Ahí está. Perfecto. ¿Verdad? Ese sí funciona bien. En esta etapa se registra el peso del descripción. Y luego se puede ya de entrada elegir cuántos días desde el principio uno va a preprogramar. -pre la visita, la etapa, ¿verdad? A poner. Y desde el inicio sería desde que la persona fue registrada en el programa. Vamos a decir tres días. Luego elegimos si es repletible o no. ¿Qué quiere decir esto? Si es repetible, una vez terminada esa etapa, uno va a poder hacer otra etapa exactamente igual, con distinta información. Y otra, y otra, y otra, y otra, sin, sin límite. Y si no es repetible, uno puede hacer una etapa sola, rellenar los datos y ya está, se terminó. No puede hacer más Uno puede tener una, una combinación y tener varias etapas repetibles y otras no repetibles, etc. En este caso la vamos a hacer repetida. ¿Okay? Tipo de periodo, eso es para ver si algunas cosas se hacen todos los días, todas las semanas, etc. Luego nos aparece si queremos que... Se, si alter, al ser, completar un evento Queremos que aparezca la caja que nos dice Vamos a hacer otro evento Y nos puede dar o un intervalo estándar Que se hagan cada 10 días, por ejemplo O que nos dé una fecha por defecto ¿no? Vamos a darle 10 días Esto vamos a dejar ahí Luego nos pregunta si el evento se va a autogenerar O sea que si luego que una persona se registra, el, el primer evento aparece automáticamente o no. Vamos a darle que sí. Y luego nos aparece si vamos a abrir la, la, el, el, el formulario de entrada de datos. Enseguida que la persona se ha inscrito. ¿verdad? Y le podemos dar que sí también. En el caso del ejercicio no es importante. Pero eh, pueden jugar con eso y ver lo, lo que hacen las distintas opciones. Luego nos, nos puede nos, Esto es más que nada para las analíticas, si queremos usar la fecha de registro o la fecha de incidente para, para los reportes. Lo podemos dejar en, en blanco ahora mismo. Y tenemos unas opciones más que solamente afectan este evento. ¿verdad? Primero si podemos asignar usuarios al evento, y le podemos dar que sí o no para el ejercicio, da igual. Pero lo que haría eso es que al principio nos deja asignar ese evento a un usuario en particular. Luego, si se bloquea la entrada de datos, lo que se ha completado, va a decir que no se pueda editar. Pedirle a un usuario que complete el programa cuando se complete la etapa, o sea que una persona cierre eh, a la persona y que no se le puedan hacer más etapas. Vamos a dejarlo en blanco, que no. Eh, Pedir al usuario que cree un nuevo evento cuando se genere la etapa. Podemos, podemos, si le damos que sí, nos da, nos da esa oportunidad. Y luego nos pide si queremos que los eventos se generen basados en la fecha de, de, de inscripción, que no es necesario. Automáticamente, todos los eventos van a tener una due date o una fecha de vencimiento, digamos, que sería cuando deberían de haber sido, uh, así, de haber sido ejecutados. ¿verdad? Si lo ponemos así, esa fecha de vencimiento no va a aparecer. Claro, esa fecha de vencimiento es útil Si una persona, por ejemplo, ya sabe que a ese bebé Uno lo va a tener que medir la semana que viene Y la otra y la otra Entonces uno puede generar los eventos de antemano Y, por ejemplo, enviar mensaje de texto a la madre Unos par de días antes del evento, por ejemplo O después, si, si no vino al evento O utilizar eso para generar listas de trabajo ¿no? Vamos a dejarlo Y luego, una persona también puede agregar eh, elemento geográfico a cada evento, un punto o un polígono, ¿verdad? Como ya lo vieron igual en los eventos. No lo vamos a hacer esta vez, pero hay muchos casos que eso sería uh, necesario. ¿Okay? La fecha del reporte también se le puede cambiar. Se le puede poner fecha de tomada del peso del TV. Por ejemplo. Igual que a la fecha de vencimiento se le puede poner fecha de fecha estimada de medición o por ejemplo no sé, la verdad que soy muy malo para, para escribir nombres de cosas así ah, pero digamos fecha agendada podemos poner aparte yo lo, lo digo todo eh, medio en uruguayo entonces no sé si me, si me entienden fecha de, fecha de vencimiento es lo que, lo que, lo que me, me sugiere Juan Manuel sí. Fecha de vencimiento. No sé, pobre bebé, me parece que... Porque puede hacerse antes, ¿no? pero no debería de hacerse después. Ya, ya, ya. Hmm. Es que fecha de vencimiento me suena que el, que el bebé es un yogurto o algo, ¿verdad? Que, se <risa> me va, que no me lo voy a poder comer. <risa> se lo ha hecho a perder. Ahora, enseguida de esto viene la siguiente parte, que sería asignar los elementos de datos, ¿verdad? Entonces, ahora mismo no lo he creado. Lo que voy a hacer es que voy a agregar la etapa Voy a guardar Y me voy a ir a hacer mi elemento de datos eh, muy, Lo normal quizás es que ya lo hayan hecho los elementos de datos de antemano Y luego los asignen, pero bueno Vamos a ver Aquí estoy, por, por, para que no se me pierdan Voy a elemento de datos, como ya lo han hecho varias veces Y voy a el signo de más ¿verdad? Entonces voy a hacer R ER, peso en gramos. R. Peso. Y aquí, sin la sin le voy a poner peso en gramos. Del, del. Y aquí, nombre de formato. Peso en gramos. Tipo de dominio. Ahí voy a elegir rastrador. Tipo de valor. Número. y ya está. Ya tengo un elemento de datos. Vamos de nuevo a programa. Programa. Busco mi programa. Ah, bien. Ya veo que hay algunos que, que están haciendo medición de peso. Bien ahí. Voy a ir a R. Voy a buscar mi etapa en el, la solapa número 4 y voy a bajar de nuevo a donde estaba anteriormente asignar elementos de datos y ahí es muy sencillito no voy a pedir más que un elemento de datos solamente uno peso en gramos ya está no necesitamos más si ustedes quisieran agregarle más cosas como por ejemplo la medición de, de, de a lo largo O lo que sea así que Para practicar, por favor, háganlo eh, Practiquen, jueguen uh, Hagan lo que quieran Pero lo que les pido para el ejercicio es uno como mínimo Peso en gramos ¿Okay? Le voy a poner como obligatorio Aquí Porque si no, si, si les pongo un solo elemento de dato Y no lo va a rellenar la persona Ahí sí que, que tenemos problemas Vamos a dejarlo ahí y luego, aquí sí podemos agregar un poquito más de, de cosas. En la parte donde dice crear formulario. Ahora, el primero es el básico. Y el básico lo único que hace es agarrar todos los elementos de datos que uno tenga. Y los pone ahí. Y ya está. En la sección, uno puede agregar una sección. Que se llame por ejemplo, medición... peso del bebé y ahí uno puede tener más información por favor quítele la ropa al bebé antes de pesarlo ingrese el peso en gramos no en kilos porque se ve que tuvieron problemas en esa clínica ya que tenían bebés de de, que pesaban 14 gramos, 3 gramos, pero eran 3 kilos, ¿no? Eso también se puede cambiar con, lo, con las reglas de validación, pero esta, eso no lo vamos a ver okay. Listo. ¿Qué dice Juan Manuel? Que es bebé. Bebé. ¿Bien? ¿Eh, ¿Bebé? bien yeah. Está ahí, está ahí, está ahí. Yo pensé que en México le decían bebes. No, de bebés. Bebe, No. Ah, sí, la verdad es que no. llevo tantos años aquí en Noruega que me ha olvidado cómo se escribe en español. ¿eh? Sí. Voy a, me van a disculpar, por favor, de, de, de muchas aberraciones que puedan presenciar en, en, mi, en mi demostración. Uh, sí, correcciones se agradecen. Entonces ahí agregamos a lo que es eh, esa sección ahí, y ahí pueden agregar, y pueden agregar varias secciones también, ¿verdad? Sección 2, voy a poner ahí, uno puede agregar varias secciones, y así, más o menos, diferenciar un poquito la información. También uno puede hacer un formulario personalizado, que como pueden ver, es más que nada como un editor, de esos como es, YSIG se le dice, what you see is what you get, más o menos, como... Como el menú en Word. Y ahí lo, lo bueno es que puede parecerse más a los formularios en papel. ¿Verdad? Y uno puede agregar también un poquito más de cosas. Puede usar JavaScript para hacer algunas cosas raras. ¿verdad? Lo malo es que no se ve en Android. Si van a utilizar las tabletas Android o lo que sea. Entonces, cuando se va en Android... Se pasa directamente a la sección. O al formulario básico. Pero hay unas cuantas cosas que pueden hacer. ¿Verdad? Voy a quitar esto. Y vamos a quedar con la, con la sección. ¿Verdad? Luego. Muy muy importante. Es la parte 5. Acceso. ¿Verdad? Aquí el acceso hay que darlo. No solamente Al programa. Sino a cada etapa. Cada etapa debe tener el acceso configurado. Y en este caso. Yo tengo mi unidad organizativa. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde la puse? Ahí está. N.R. Uruguay. Centro de Salud. En San Nicolás Rossi. Y la voy a poner ahí. ¿Okay? Lo que voy a hacer también. Si quieren es que la voy a dejar accesible para todos para que la puedan ver también ustedes y en caso de que quieran revisar un poquito si, si, si les faltó algo o si no si algo que no les esté funcionando lo que pueden hacer es mirar la mía y ver si hay algo que está distinto y a ver qué se puede hacer eso ¿Okay? pero para, para entregarlo ustedes solamente lo tendrán que tener en la unidad organizativa de ustedes listo entonces para para que este tipo de configuración aparezca, sea, so, sea también para mi etapa, le vamos a dar aplicar a las etapas seleccionadas. Hay una última sección aquí, que no la vamos a, a utilizar hoy, porque vamos a decir, podemos hablar todo un día de esta, que es la etapa de las notificaciones. ¿verdad? Ahí lo que uno hace es que uno puede hacer notificaciones para cada eh, etapa del programa, o para todo el programa, ¿verdad? Y si le damos aquí al plus, uno puede hacer una, una notificación que puede enviarse tanto a, una, a un SMS como a un correo electrónico, ¿verdad? Utilizando distintas uh, plantillas, ¿verdad? Y uno puede elegir cuándo se, se envía, si es enviado a través de una regla de programa. Varios días, etcétera, y a quién se envía. ¿Okay? Pero como les digo, esto lo vamos a ignorar, es muy, eh, llevaría mucho tiempo, pero por lo menos saben que eso está ahí, uh, así que lo, lo, lo pueden ver si sí, quieren. Sí. Entonces, vamos a guardar, vamos a verificar que esto, esto está compartido conmigo: R, medición de peso, configuración de uso compartido. ¿Quién puede.? ¿Cómo que se llama el, el grupo de usuarios para la Academia? Uh, usuarios. Usu, ¿cómo usuario? Usuarios de la Academia. Les voy a dar a todos ustedes. Lectura de metadatos. No. que puedan. Si les doy lectura de metadatos, pueden ver los metadatos. Pueden entrar a la configuración, ¿verdad? O no. Solamente tienen editar y visualizar. Ahí. Les voy a dar editar y visualizar. No me rompan nada, ¿eh? Les estoy confiando en ustedes. Mi programa de, que construí con tanto amor para medir bebés. Y, y los datos les voy a dar que pueden guardar y visualizar. Ok. Vamos a cerrar. Y ahora voy a entrar otra vez. Y voy a mostrarles una cosa. Cuando entro a la parte de acceso. Miren. Y bajo. Ven que aquí ya me aparece un triángulo anaranjado. Eso quiere decir que cambiaron los accesos al programa y que todavía estos no han sido dados a mi uh, etapa ¿verdad? entonces lo que voy a hacer ahora es que le voy a dar clic a la etapa y le voy a dar aplicar a la etapa seleccionada apply to selected stages le doy y ahí se va ese triangulito anaranjado que quiere decir que ahora la etapa y el programa tienen eh, las mismas eh, han sido compartidos de la misma manera. Ahora, puede ser que, que, que uno no quiera compartir la etapa con la misma gente que el programa. Por ejemplo, el, etapa, el programa de efectos adversos, el estándar que utilizamos, hay una etapa que solamente está compartida con usuarios a nivel nacional. ¿Por qué? Porque en la clínica van a llegar los datos iniciales, y luego, a nivel nacional, van a tener que decidir qué es lo que hacen con esa información, ¿verdad? Entonces, puede, hay muchas buenas razones por las cuales una etapa y un programa no necesariamente estén compartidos con las mismas personas. Eso es una cosa que tienen que, que verificar. En este caso, sí queremos que para el ejercicio sean todos compartidos con la misma persona. Y ahora viene el momento de la verdad. Vamos a ver si funcionó lo que he hecho. Muy importante limpiar el caché para que todos los cambios sean reflejados. Ya, ya en el futuro no va a ser necesario esto, pero actualmente es, es así es como funciona. Seleccionamos a todos. Limpiamos el caché. No me lo limpiar. A ver. Interesante. de nuevo. Esta estancia hoy está, está embrujada estos últimos par de días. No, no, no, no. Vamos a ver. Vamos a ir aquí directo a ver. Una de esas lo hizo sin que me lo demostrara. Ah, mira, ya hay algunas personas que ya lo han hecho. Y ahí está mi programa, AR, medición de peso. Como pueden ver, nombres, apellidos, fecha de nacimiento y sexo aparecen, pero no eh, el número de identidad, porque ese no lo tenemos ahí. Y vamos a registrar a una persona. Vamos a pesar a Evito que nació ayer. de nacimiento, nació ayer. Y como ven, como lo puse de edad, me, me aparece esto ahí. Este, este tipo de datos a veces hace, genera problemas. Así que, pero, pero, pero si es solamente para esto, está, está bien así. El sexo masculino. mira ahí tengo un error. Mal ahí. Documento de identidad. Voy a ponerle. Si le intento poner, ahora no lo ven, pero estoy intentando apretando las letras y no, no, me, no me deja ingresarlas. Pero si le pongo números, sí me deja. ¿Va? Y le vamos a dar continuar. Entonces, enseguida que, la, que lo hice, me aparece aquí la entrada de datos. La fecha en que el peso de tomada es hoy. ¿Se acuerdan que le, que le puse para asignar un usuario? Ahí le puedo asignar a uno de ustedes que lo haga. No lo voy a hacer, pero era más que nada para mostrar Y ahí aparece la sección, y con las instrucciones, por favor, quite la ropa, lo antes de pesarlo. Ingreso, peso en gramos, no en kilos, en mayúsculas, porque no me olvide, peso en gramos, 3.243 gramos. Completar. También puedo hacer... En este caso no la completé, se so a hacer descompletar. Vamos a hacer, vamos a hacer de cuenta que esta la tomé el peso hace unos días. La completamos. Y ahora puedo hacer otro si quiero. Le doy al más. Guardar. Y ahí tenemos una visita y otra visita. Peso en gramos. 3986 gramos. Completar. Y ahí tenemos un programa en el que podemos medir los datos y verificar la evolución del peso de un bebé. Tenemos la primera medición, la segunda medición, y nos van a ir apareciendo todos hasta que terminemos. ¿Ok? Uh, creo que quizás vamos a hacer una... Ahora vamos a dar un tip... ¿Hacemos preguntas ahora y, hacemos, y vamos a una pausa? o hacemos una pausa y vamos a preguntar? ¿Cómo lo ves? De cualquier manera, ya está, como quien dice, terminado lo, lo que tenía para presentar las horas del ejercicio, así que lo que vamos a hacer, sí, vamos a hacer una pausa y los damos unos 10 minutitos de... 10 minutos y vamos a dar preguntas. Da, esta. vamos a hacer eso. Uh, sí veo un par de preguntas, pero hacemos una pausa, tomamos un cafecito y cuando vuelvan ponen todas las preguntas en el chat. Y, y bueno, y los, y los ayudo con el ejercicio a los que ya vayan un poquito más adelantados. ¿Les parece? Nos vemos en 10 minutitos. No.